Dios, mire ese vertedero que hay aquí en este mercado. Eso es todos los días. Montón de podrido ahí. De todo. Ahí viene todo el mundo y tira basura de todas las partes, de todas las partes aquí de Macorís viene a tirar basura ahí a esa ¿Qué regularidad recogen la basura? Bueno, ellos comienzan en hora de las 10 de la mañana y duran ahí, ya tú sabes, hasta el día entero recogiendo la basura. Pero como quieren no la botan todo. Es que, el camión viene todos los días. Nosotros somos los fundadores casi mente, de este mercado. Y si, y no sé, hubieron unos inconvenientes con el síndico Ale Díaz y nosotros, y los mercaderes. Sucede que parece que Ale se declaró contrario a los mercaderos. Porque formaron ese vertedero en medio de la Sánchez. Tú lo estás viendo, míralo ahí. En medio de la ciudad. Eso fue, eso fue un vertedero que se formó, que lo formaron en contra de nosotros. Para el camión de la basura, no, no Ellos vienen, pero déjame decirte qué es la situación principal de este mercado, Mira, que vienen y prenden ese camión a las 7 de la mañana y lo apagan a las 5 de la tarde, ese camión tirando desperdicio, exprimiendo porquería, todos los desperdicios malos van ahí. Entonces, eso es la contaminación entera de los plataneros y nosotros, aquí los mercaderos. No nos ha valido hablar de eso, porque es que no nos han hecho caso. Observa, es un vertedero y aquí se hace otro vertedero. Formaron en el centro del mercado, que, que el vertedero antes era allá atrás, donde, un solo, donde recolectaba la basura, ahora lo hicieron aquí mismo en La Sánchez. Y eso no es solamente la del mercado, es la, la, la ciudad entera que están ahí y la recolectan ahí. Hay tramperros muertos que cuando el camión le hace así, que le exprime, que ya tú sabes lo que produce. Saco de, funda de montonjo, saco de todo. Eso es una cosa que fue en contra de nosotros legalmente, en contra, en contra de, de la salud de nosotros. Si sí, supuestamente eso es de una compañía que no es del ayuntamiento, como dicen ellos, ¿cuál es el deber de ellos? ¿Quiénes son ellos? Los funcionarios del ayuntamiento, porque eso es el privado. Entonces, para ellos no está para cumplir la ley. Ellos tienen que hacerle ley para que ellos busquen un depósito de esa basura y no en el centro de la ciudad, enfermando el ambiente público. Es posible. Ah, por los esos son ellos los funcionarios. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades? El llamado que le hagamos todo de esa basura, ese depósito de la, en el centro de la ciudad. Es posible. No es posible.